La vorágine es un espacio camuflado de, de librería donde ocurren muchas cosas. Se ocurren cuentacuentos, ocurren presentaciones, ocurren conciertos... Es un espacio, sobre todo, para encontrarnos entre nosotras y que de aquí surjan más cosas. Aparte de tener una gran cantidad de libros, todo muy interesante. Y, bueno, pues para que este espacio esté abierto y este espacio continúe y pueda atraer gente como traemos hoy a Cuento Contigo, que nos van a hacer los cuentacuentos que habéis venido todos y todos a ver, eh, hay varias formas de colaborar, desde los libros están a la venta, hasta una cajita de donaciones que cuando hacemos evento es un poco la recaudación que la gente que viene aquí a, a darnos un ratito de su tiempo, eh, pues se lleva, no, amablemente. Entonces nada, quien quiera colaborar luego que sepa que allí puede hacerlo y también colabora pues a que Iberdrola, Gas Natural y esta gente pues sean un poco con nosotros y nos digan bueno, no, a cambio de esto os damos servicio. Y nada, yo os dejo ya con ena, Cuento Contigo, con enamora, enamora Cuentos. Va a durar más o menos una hora entre el cuentacuentos y una cosita que quieren hacer luego. Y espero que lo disfrutéis mucho. Un aplauso para ella. Hemos estado trabajando toda la semana con esto del amor Y venga a llevar amor para acá venga a llevar amor A para todas allá. partes Los padres, a los uf. hijos, los hijos, a los hermanos Las mascotas En el trabajo En ah, el cole cartas uf. Un horror Frases venga, amor. Nos han pedido frases, frases brillantes y fantásticas Que ya, ya se nos han agotado las palabras Así que estamos muy cansadas ¿No habréis venido a buscar amor? sí, ¿Sí? sí. Bueno, a mí, a mí algo me queda, la verdad. Bueno... Yo, yo todavía tengo para dar. Puede ser que sí. <risa> Pero bueno, claro, no sabéis quiénes somos. Ni por qué repartimos vos. ¡No ni nos, nos hemos ya. presentado! Ya ¡No nos hemos contado! ¡Madre mía! Es que, ¿veis cómo estamos agotadas? No, no, no funciona muy bien. Venga, Venga, cuéntalo tú. ¿vale? Ay, no. Sí. Cuéntalo tú, ¿eh? No, no, no, no. tú lo cuentas mejor. No, cuéntalo tú. ¿Qué? No, te. Es, que... es que tenemos una historia súper bonita. Súper bonita. Hoy ya sé quién la puede contar. ¿Quién? Ay. Lo que pasa. <risa> <risa> que es un poco tímida, o lo mismo está dormida, no sé. Sí. Uy, espera. Yo creo, yo creo que si, si ahora no hacemos ruido, podemos conseguir que salga un poquito y que nos cuente la historia, ¿no? no Yeah, es que pero... pero... son todos súper majos, ¿eh? No, no como Tienen como pinta menos, al menos, ¿no? No conoces a nadie, pero si sales, los vas a conocer. Claro. Seguro que alguno conoces, además. Alguna cara te va a sonar seguro. <risa> Venga, que nos cuente la historia, ¿no? Venga, vale, ¿pedís que nos cuente la historia? Pero, pero, pero, no hay que, no hay que pedirse la gritos, porque a intimidad no le gustan mucho los gritos, le gustan más así las cosas pequeñitas, ¿no? Sí. Cerquita. Sí. ¡Anda cuéntanosla! ¡Venga! Sí. ¡Anímate! ¡Mira que la gente ah, qué gente maza! La historia? ¡La historia! La historia. Ah, ¡Claro! ¡La historia! Este, ¡La nuestra! ¡Claro! La historia. Pero la de cuando... La de cuando aquello. De cuando se lió... Esa, es que no sabía la que se, se lió ahí. Se organizó una... ¡Vaya follón! Venga, ¡Venga, va! ¡Cuéntala! ¿La cuento? ¡Sí! ¿Queréis oírla, no? ¡Sí! sí. sí. ¡Venga! Ya. Pues es que nosotras tres antes hace mucho mucho mucho mucho mucho tiempo éramos nada más una. Tengo una foto, tengo una foto nuestra. Sí, ¿Queréis éramos... verla? Sí. Bueno es que éramos, éramos así y ahí estábamos en el firmamento y, y cogíamos toda la oscuridad y, y, y la convertíamos en luz y se iluminaban todas las estrellas y los planetas y el corazón de, la, de las Ay. criaturas de todo el universo. Pero de repente, de repente pasó. ¡Una catástrofe pasó! Menudo día, es que fue horrible, horrible, sí. horripilante, estrepitoso, horrible. apabulante. Eh, ¿Espantoso? Espantoso. Es que vino un meteorito y sin querer... ¡Pum! Y nos partimos en tres. Y bueno, en tres, y en un montón de añicos que, que están por ahí desperdigados, y ahora todos los enamorados ahí mirando los añicos de aquello. Pero bueno, yo me lleve la parte más grande. ¿eh? No, no, no, yo me no? Lleve la parte no, más, no, más grande. No, no. Yo me lleve la parte más ¿Fui grande. Yo. ¿Mira? Oye, oye, qué corazón tengo, oye, bastante? y además no, no, los vamos, enamorados a a los... siempre le ganan un trocito nuestro, ¿no? Sí. Porque suelen regalar una estrella, ¿no? Le dicen, ¿te prometo una estrella? ¿A que sí? ¿Lo habéis oído alguna vez? No. no, no. Pues ¿no? siempre es. ¿Nunca lo habéis oído? Pues ya os puedo decir una frase ahí de esas mágicas que nos piden. Es esta. Te regalo una estrella. Pero bueno, lo que os iba diciendo. El amor de verdad, el grande, es el mío. Yo no, me quedé con el otro más No, no, me lo llevé yo. No, mira, Me lo llevé yo. Mira, ya veréis cómo vais a estar todos de acuerdo conmigo. Yo soy el amor de mamá de los hermanos, de las mascotas... ¿Quién no tiene sí. a sus gatitos? Bueno, no, a sus peces, bueno, a sus bueno, serpientes... Yo pero, que sé, lo no, que no, no, no, no, no, no, no, Porque, porque yo, en mi realidad, es, es el amor de... que te empuja a dar abrazos, a dar besos, a compartir los secretos con la gente... a la que quieres... Eso es nada. No, y tú tampoco, ¿eh? Porque en realidad ni una ni otra. ¿Qué nos lleva todo eso? ¿El qué? ¿Podemos contarla ahora ya? Pues... ¿Ves? Vamos a ver, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver. <risa> <risa> o sea, si podemos, a veces podemos, podemos decirnos. <risa> es que nos, nos encanta esta conversación, la tenemos muchísimas veces y nunca llegamos pero a... Es que nos peleamos a, que todo día, acuerdo. pero con Todos, amor, ¿eh? Porque en realidad, todas las veces les tengo convencer que el amor verdadero soy yo. No porque verdadero. cuando ah. sentís mariposas en el estómago, ha o sea, pasado alguna vez? No. No. y te pones así nerviosa y te sale así un poquito de rojito en las mejillas y te pones así al lado, pero de repente las palabras ya no brotan y no sabes qué decir, pero tiemblas un poco. A mí, eso de mariposas en el estómago me suena fatal, ¿eh? Claro. Eso es precioso. Te pondrás enferma o algo. Con no, no, no, no. no, no te eso te es el amor. De no. Eso ¿qué? es el amor. De eso nada. Y, y vale, lo tuyo también, no son mascotas, no sé qué, pero ¿qué te hace decir una mascota? Yo... Cuando te mira la cara, esos ojitos. Con las orejas así un poco machas, la pasión. La pasión a coger a ese animales. Tú y yo compartiremos lo que quieras. Mira, he traído una prueba que, que demuestra que el amor es lo mío. Mira, mascotas. ¿Quién no tiene un elefante en casa? Todos, <risa> ¿no? <yo> no? <risa> ¡Ah, no? No, no! ¡No, pues! Yo sí que tengo un elefante en que casa. ¿Qué los elefantes con el amor? A ver. Hombre, vamos a, vamos a ver qué nos cuenta. A ver, a ver. Vais a alucinar, ¿eh? Lo que pasa cuando tienes un elefante. El problema cuando adoptas un elefante es que nunca acabas de encajar. Porque en realidad casi nadie tiene un elefante en su casa, tenéis toda la razón. Hay gente que tiene pájaros, o que tiene gatos, o que tiene perros, o yo qué sé, tortugas. ¿Mm? Pero es verdad que elefantes tiene poca gente. Y eso que yo a mi elefante le saco a pasear todos los días, ¿eh? Y nos cuidamos. Mira, él nunca deja que me moje. Mira cómo me agarra el paraguas así, vamos por la calle. Porque me quiere mucho, claro, eso es amor, ¿eh? A mi elefante no le gusta nada pisar las grietas del suelo, le da muchísimo miedo. Y yo le cojo en brazos. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, porque eso hacen los amigos. Llevan en brazos a sus amigos y les da miedo, aunque pesen. Pero si pese no, un gato me da Bueno, es que yo le quiero mucho a mi elefante. ¡Hoy! ¡Hoy! Le voy a llevar a una fiesta en el número 17, que es el Club de las Mascotas. Oh. Estamos muy emocionados. Bueno, a él le da un poco de vergüenza. Y, y tengo que arrastrarle un poco por la calle y animarle. Pero bueno, eso hacen los amigos cuando se quieren. Sí, como a que le da un poquito también de vergüenza. Estábamos muy emocionados. Pero cuando llegamos a la puerta, vimos un cartel. No os lo podéis ni imaginar... Prohibida la entrada a elefantes. No. Me quedé. Que, en fin, al final era el elefante quien me tenía que llevar arrastras a mí sin importarle las grietas. Porque eso hacen los amigos cuando se quieren, ¿a que sí? Pues te ayudan a superar tus miedos o tus tristezas. En fin, nos fuimos súper tristes del número 17. Y allá a lo lejos vi una niña que... También parecía bastante triste. ¿Sabéis lo que le había pasado? Pues que también tenía una mascota muy peculiar. ¿Veis aquí la mascota que tiene? A ella tampoco la habían dejado entrar al club de los ¿Una mofeta? Tampoco la dejaban entrar al club de los animales. Pobre. Lógico. Y eso, que su mascota no lía mal. Pero nadie quiso jugar con ellos, así que bueno, de repente, se me ocurrió. ¿Y si montamos nuestro propio club de animales raros que no dejan entrar en los clubes de mascotas normales? Entonces, nos fuimos por la calle para buscar pues, más miembros del club. Y eso sí, ¿eh? me aseguré de que mi elefante no seguía, porque eso haces con tus mascotas cuando las quieres. O con tus amigos. Nunca les dejas solos, ¿verdad? Bueno, a no ser que quieran, ¿eh? Que esto también vale. Total. Que fijaros que pandilla wow. nos montamos al final. A ver qué animales hay, a ver. A, a ver, ver, a ver. ver. A ver A ver si conocéis oh. a animal, venga. <risa> ¿Qué veis? ¡Un erizo! <risa> ¡Un erizo! ¿Sí? ¿Hasta un...? Hasta un ¿Sí? pez unicornio. ¿verdad? ¿Un armadillo? ¿Un pingüino? ¿Un ¿Un ¿Un <risa> <risa> bueno, era nuestro club de mascotas. De repente, un niño de los que habíamos conocido nuevos dijo: Podemos jugar aquí, en la casa en el árbol. Anda que no mola un club en la casa en el árbol. Además, podemos jugar todos juntos y colgamos. Nuestro cartel que dice, todos sois bienvenidos. Da igual que mascota tengas, todo el mundo puede entrar. Mi elefante además, te lo va a enseñar todo, te va a ayudar a sentirte a gusto. Porque, ¿sabéis qué? Eso es lo que hacen los amigos. Oh, pues me ha gustado mucho esta historia! la verdad Pero a mí me sigue pareciendo que, que es que ahí hay mucha pasión, esos niños, ¿no? Por, por tener esos animales y a pesar es? de todo. ¿Verdad bueno, que bueno, este pero... es el amor del bueno? No, no. Del hombre, bueno, también, hombre. También, también. también no, amor, no, no. Pero... Eh, eh, también nada. Este es el amor de verdad. No, si eso vale como prueba, también vale como prueba. Acordaros, el amor azul. ¿La historia de Marta? <risa> ¿Qué historia de Marta? ¿No conocéis la historia de Marta? No. ¿No? ¿Marta? ¿Vosotros conocéis la historia de Marta? de Marta? No Pues la historia de Marta es una historia muy especial porque Marta demostró que lo que es amor verdadero es eso son los besos, los abrazos pero sobre todo el quererse a uno mismo el, querer, el, ser, el respetarse a uno mismo, el respetar lo que uno sí, siente. Ah, eso eso y, es muy importante también. Sí, ¿no? Y eso los besos se son tengo muy que importantes. ¿Queréis que cuando cuanta la ¿Los ¿Los besos ¿Los ¿Los ¿Los ¿Los ¿Los a Marta? Yo sí. Sí. sí. sí. Está muy guay, está muy guay. Pues Marta era una niña que, que un, un día escribió este libro porque es necesario, era necesario escribirlo. Hoy hay visita en casa. Y sucede lo que muchas veces pasa. Hola, Martita. ¿Me das un besito? Mm. <risa> no. Venga, que te compro un regalito. No, ya tengo suficientes. O te doy un caramelito. Oh, así se me picarán los dientes. <risa> en la calle una vecina me quiere dar la, la propina. Un beso dice que cuesta, pero a mí el chantaje me apesta. <risa> Otro día en el mercado me regalaron una fresa. A ver si así mi princesa me deja un beso marcado, dice el frutero, señalando su mejilla. Sale del puesto el hombre y me agarra la barbilla. No, tengo que decir bien alto, gracias por la fresa pero pensé que era un regalo. No esperaba la sorpresa de pedirme nada a cambio. Bueno... Muy feo, muy feo, muy mal. Una amiga de mi padre, Cargada de margaritas. Marta, ven aquí, dame un beso. Bueno, antes me como un queso, aunque sea roca, roca, roca. Y si no quiero, no quiero, aunque traigas una flor. Si me das un beso, te llevo a la piscina. No hace falta. Antes estaba en la mañana y de agua me he puesto fina. <risa> Aunque sea uno pequeño. Lo siento, no eres su dueño. Bueno, pues uno de esquimal. Pues es que en el polo norte soy igual. Cuando vienen a darme un beso, me alejo tanto, tanto, tanto, tanto que hasta el cuello pongo tieso. <risa> A todas horas oigo, Tiene los besos cantados? Pues claro que yo los cuento, son apenas un puñado Y no hay nada más mío que los besos que no he dado Cuando la gente tanto insiste, a veces me pongo triste No son capaces de ver que eso que no lo quiero hacer Yo, y solo yo, soy quien reparte mi afecto a quien me gusta, sonrío, y a quien no, le tuerzo el gesto. No vendo caros mis besos, yo siempre los regalo. Pero, doy los que yo quiero, y los que no, me los guardo. Y aunque no sea fácil ir contracorriente, ande yo valiente, ríase la gente, porque los besos, eh, los besos son algo muy, muy, muy importante y muy serio. No se piden, ni se roban, ni se fuerzan, ni se empujan, ni se aprietan. Que no, que no, que no. No. ¿Que no? Ni se estrujan, ni se compran con dinero, regalos o caramelos. Deben salir libres para que sean sinceros. Pues sí. Pues, sí. Pues, sí. Eso también, también es amor. También es amor. Si tienes tu parte de rango, Un poquito. El mío más... Pero un poquito, ¿eh? Y dar un poquito, un más. poquito. Un poquitito. Oye, ¿os acordáis la historia esta de nuestra amiga? La amiga con una nariz así larga, un botón negro había al final y unos bigotillos muy graciosillos ah, que sí. le salían. Nuestra amiga. Nuestra amiga. Pues que la conocen seguro, ¿eh? Seguro sí, bueno, que la conocen. Sí, lo que pasa es que... Claro, Las habladurías de la gente, sí. es que son lo peor, ¿eh? Porque nosotras sabemos la verdadera historia. Porque es amiga nuestra. Porque es amiga nuestra no lo apunta, y nos la cuenta. Y, y, y no eso también habla de amor, ¿es verdad? Sí, y yo creo que va a ser ¿Qué? un súper, súper ejemplo. ¿Os la contamos? ¿Sabéis, sí. que, bueno, ¿sabéis quién es? No, no. ¿No? con esas no. súper pistas que hemos dado, no sé Hombre, quién es. Una es una, eh, tiene una nariz así con, así con el morro largo. No, la pandilla rosa, estamos amigando Casi, no. no, no. ¿La rosa? Me gustaría. Era súper simpática, muy divertida. Y sobre todo muy presumida. ¿La Sí. La ratita ah, presumida. Pero vamos a contaros la verdadera historia de la ratita presumida, ¿vale? Érase dos veces. La ratita presumida. Érase dos veces una ratita presumida que vivía en una casa en el bosque y que ya había pintado con todos, todos, todos los colores del arcoíris. No se había saltado ninguno, porque le encantaba dar color a su vida. Lo que pasaba es que todas las mañanas, como vivía muy cerquita del bosque, todas las mañanas su puerta parecía llena de hojas, de arena, de ramitas cortadas. Así que todas las mañanas nuestra ratita presumida, presumida salía a barrer la puerta de su calcita. Y cantaba la canción, ¿eh? Porque se lo tomaba con muy buen humor eso. Tralaralarita, la, la, barro mi casita. Y así estaba un día barriendo su casita cuando de repente... ¿Qué es eso que brilla? ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¿Qué hago con ella? ¡Ay, qué emoción! Espera, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Eh, me la voy a gastar... En un saco de semillas, de esos que venden en la otra orilla. Ecológicas, claro. <risa> que trae, que trae, yo qué sé, arroz. Que trae, pues semillas. ¿Y la boca, guada, sí. De Texas también. Aunque no, no, no, no, estoy pensando que no. Que mejor me voy a comprar un libro. De esos que te hacen soñar y viajar a mundos desconocidos. Aunque tengo un montón en la mesita esperando a que los lea. Igual... Igual mejor me la guardo para cuando me haga falta. ¡No! ¡Ya lo tengo! Ya sé lo que me voy a comprar. He visto un pañuelo rosa, con flores, que le traen de París. Y en eso me voy a gastar mi moneda. En mi pañuelo, que lo venden por cierto en la tienda del Castor. Me voy a buscarlo. Y así lo hizo. Se fue a la tienda del Castor, que era una tienda muy exclusiva donde traían todos los últimos modelitos de París. Se compró un pañuelo preciosísimo con flores silvestres que lo adornaban de una rotiseda seda tan, tan, tan suave que caía como dos piezas de terciopelo enmarcando su preciosa cara. Se puso un nudo en su cabeza... Y se fue a dar un bosque, una vuelta por el bosque porque estaba tan contenta, tan contenta y tan emocionada que se puso a saltar, a brincar, a trepar por los árboles. <risa> Emocionadísima con su nuevo pañuelo. Y estaba en estas cuando de repente algunos animalillos que la vieron se pusieron a comentar. Bueno, o más bien a cotillear. Mira, mira la ratita, mira la ratita, mira mira cómo se pavonea ahí con su nuevo lacito por aquí, de aquí para allá, por todo el bosque, De verdad, es que es tan presumida, mira, es insoportable. Claro, como una soltera, ya no sabe qué hacer, más <risa> Aunque también otros animales comentaban lo guapa que estaba la ratita y se sentían contentos de verla así, tan feliz y la racita mientras seguía pues bailando, corriendo y saltando por los árboles. y cuanto más lo hacía más contenta se sentía y volvió a su casa, descansó y a la mañana siguiente se volvió a levantar se tomó ese tazón de semillas ecológicas, y importantes y superalimentos con su leche de almendras que preparaba ella misma y después salió a barrer otra vez la puerta de su casa. Pero otra vez el viento había llenado de hojas, ramas y, y todo tipo de cositas. Y en esas estaban cuando de repente se le acercó el gallo de la mañana. <risa> <risa> ¿Qué? Hola, ratita. ¿Qué? Pero, pero, pero, pero, pero, ¿Qué bonita estás? O, o, oye, venía yo por aquí y es que quería hablar contigo. Eh, quería decirte que ¿qué quieres? Qué, qué, qué, qué, qué ¿Casarte conmigo? Oh. La ratita no daba crédito a lo que había escuchado. Tenía la boca tan abierta que casi se le huele un mosquito dentro. Te estaba alucinando. Era la segunda o tercera vez que se encontraba con este gallo. Y, por supuesto, el gallo lo único que se había fijado era en el aspecto de la ratita. Verás, gallo, no te conozco de nada. Es la segunda vez que te veo. Y lo único que te ha llamado la atención de mí... Es mi aspecto, nunca me casaría con alguien por eso. No, no, pero yo no soy así, yo no soy así, así. yo no soy así. Yo te, ayud te ayudaría a hacer las tareas de casa. O, o, o. Ah, verás, a ver cómo te explico. Gallo, las tareas de casa las hago yo sola, no necesito ayuda. Y si viviéramos juntos, en todo caso las tareas serían de los dos. Pues coser, limpiar, cocinar, lo haríamos juntos. Yo te ayudaría a ti y tú me ayudarías a mí. Desde luego no eres el tipo de pareja que yo quiero. La ratita estaba tan, tan, tan ofendida que decidió dejar ahí la escoba e irse a dar una vuelta por el pueblo. Y ahí estaba por la calle real caminando con su lazo rosa colocado en la cabeza y ya por fin se había quitado todo este mal humor de última... ¡Ay! Cuando de repente apareció por allí el señor burro. Ah. <risa> Le, buenos días, burro. Ah, oh, Buenos días, ratita. Pero qué bonita estás con ese lazo. Ah, ya. Yo ya llevo tiempo viendo. Oh. Pues que tú limpias tú. Casita, tu escalerita tan bonita. Claro. Y luego encima te vas a trabajar todo el día y pienso, oh, ¡qué una ratita tan ah. bonita como tú! No deberías. Ya empezamos. Sí. Pero, oh, tengo la solución. A ver, cuéntame, ya verás quieres casarte conmigo? Así no tendrás que volver a trabajar, tendrás que quedarte en casa tan tranquila, porque yo ganó bastante para los dos. Este chico no está bien, ¿eh? Esta vez la ratita <risa> tenía la boca tan abierta que le caía un autobús lleno de gente entero. No salía de su asombro. A ver, burro. <risa> Que no, que yo trabajo porque me da la gana, porque me gusta, porque me siento bien haciéndolo. Que soy una chica libre y feliz y no renunciaría a eso por nada del mundo. Nunca, jamás. Además, te diré que no eres para nada el tipo de pareja que yo quiero. Buenos días. Y diciendo esto, la ratita se dio la vuelta y subió otra vez la calle Real y ahí dejó al burro. Que al pobre... No le dio ni tiempo a reaccionar. Se quedó rascándose la oreja. Vaya burro. El burro. La ratita presumida se fue a su casa. Y a la mañana siguiente, cuando, otra vez, cuando después de desayunar, porque a ella siempre me encantaba desayunar sus semillas ecológicas, después de desayunar, y su zumo de frutas del bosque recién exprimido. Después de desayunar, se fue a barrer la puerta de su casa, que otra vez estaba, madre mía, llena de semillas, de, de, de tierra, de hojas y de ramas, apareció por allí... Hola, Ratita. El buen ratón. ¡Ay, madre! Buenos días, ratita. Buenos días ratón. Eh, ratita, estás muy linda con ese lacito en la cabeza. Ya, sí, ya me la... lo han dicho, ¿eh? La Ratita la... la... no daba crédito jamás en la vida sin que ponerse un lazo en la cabeza, acarrease todas estas consecuencias. Que medio bosque viniese a pedirle matrimonio. Pero bueno, si ella solo se la había puesto para gustarse a sí misma, para sentirse bien y para darse color a la cara. Eso, y no para gustar a todos así. No, ratita. A ver, cuéntame, ratón. Pues es que estaba pensando que me haría muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, si sí, sí. quisieras casarte conmigo. A ver, rato, ¿y por qué me iba yo a casar contigo? <ríe> hombre, hombre... Hombre, a ver, yo ya sé que todas las ratitas lo que quieren es tener muchos ratoncitos y conmigo podrías tener todos los ratoncitos que quisieras. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos los que quisieras. No hay problema. Pero además, espera, espera, espera, esper, podrías quedarte en casa cuidando de los ratoncitos, no debería problema. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? A ver, a ver, a ver. Para un poco, ratón, para. ¿Tú piensas que las chicas, por ser chicas, queremos ser mamás? Todas. Y además pensarás que todas somos princesas y que no nos gusta el fútbol. O que queremos a alguien que nos proteja porque somos delicadas como flores. Pues no. De eso nada, primero, ni siquiera sé si quiero tener bebés, ¿Qué? pues lo que oyes, soy súper joven, no lo he pensado todavía Y te diré más, si nunca tuviera bebés, pues no pasaría nada, no sería menos que el resto de ratitas que tienen bebés Así que venga, anda, buenos días y adiós Y la ratita se fue, se metió otra vez en su casa, qué importa, y el ratón se quedó ahí <risa> El pobre, la verdad es que enfadado. Estaba bastante enfadado. Pero poco a poco, caminando hacia casa, se le fue pasando este enfado y empezó a entender un poco mejor a la ratita. La ratita esa misma tarde volvía de trabajar cuando se encontró en la puerta de su casa al señor Gato. El señor Gato todo, vamos, todo, era bien conocido en todo el bosque. Todas habían lo majo, encantador, divertido, simpático, atento, cariñoso. Guapo, eh, guapo, guapo. guapo, qué figura que tenía, qué músculos. Por favor, era capaz de cantar todo lo que quisiera. Además, por si esa no fuera poco, se encargaba de todas las tareas del hogar. Él hacía su pan, hacía la comida, hacía los mejores peces y pescados de, de, de, de, de todo el pueblo. Cuando él un olor invadía todo el bosque. Y ahí está el señor Gato en la puerta de la ratita, esperando. Buenos días, Gato. Miau, ratita, ¿qué tal? Bien, gracias. Vengo de trabajar. ¿Y qué tal te ha ido? Eh, muy bien, muchas gracias. Pues yo venía pensando que... Es que me gustaría mucho que fuéramos juntos a tomar algo al bosque, es un néctar de flores o algo así. Es que, bueno, en realidad es que lo que me gustaría es que nos conociéramos un poco mejor, contarte cuáles son mis, mis inquietudes, eh, contarte cómo vivo, que tú me cuentes las tuyas, que... No sé, pues conocernos un poco más. Mira, de momento, gato... Ya eres el más simpático y amable que ha venido a verme últimamente. Hombre, es que yo quiero tener a mi lado a alguien con quien compartirlo todo. Con quien compartir risas y llantos y poder confiar y... Pues con quien compartir mi vida. Pues buscamos exactamente lo mismo, serio? gato. Sí. ¿De verdad? Sí. Pues entonces esta tarde podemos ir a... Hoy... Mm. ¡Miau! Lo siento, me temo que no funcionaría. ¡Miau! Oh. Pero eres muy amable. ¿Qué? En ese momento, un par de ardillas que estaban en la rama, encima, justo del gato y de la ratita, escuchándolo todo, empezaron a increpar a la ratita. Pero muchacha, hombre, ya está bien, que es que todos te parecen poco, pero ¿qué le pasa ahora al gato? Eso es fantástico, es un, un, un chico estupendo. A ver, ¿qué problema tiene, ratita? Lo que hay que oír es. ¿eh? A ver, problema ninguno, que de verdad es un chico estupendo y seguro que hay por ahí alguna gata, gata o lo que sea, esperando para estar con el gato. Pero el tema es que a mí quien me gusta, con quien yo quisiera ir a tomar ese néctar, es con tu hermana. ¡Miau! Sí. Bueno... Pues la verdad es que también me haría muy feliz si mi hermana aceptara ¿Sí? tomar un néctar contigo, ah, pero pues no. eso ya es cuestión suya. Y resulta que la ratita y la gata quedaron. Y se conocieron un poco más, charlaron, se rieron, pasaron una tarde estupendísima y volvieron a quedar otro día, y otro día, y otro día, y cuanto más se conocían, más a gusto se sentían meses después se fueron a vivir juntas las dos y hacían por lo mismo que cualquier pareja normal hace pues ver una peli, dar un paseo contarse sus, sus secretos o sus intimidades o sus deseos y planes de futuro hacer las cosas de la casa, claro que sí discutían alguna vez pero siempre, siempre, siempre sabían cómo reconciliarse <risa> Incluso meses después decidieron ser mamás. ¿Y esta es la historia de la ratita presumida? La de verdad, ¿eh? ¿Eh? La, de verdad, la, de verdad, la de verdad. A Pues en realidad. Ah, esta tiene color hermoso. ¿no? ¿Será compañero de amor o no? Sí. ¿Qué os parece? Sí. ¿Sí? Ahí está. Ahí estamos. Esa es nuestra foto. Guapas, ¿eh? En realidad estoy pensando que es verdad que esto del amor va a ser que hace falta un poco de todo, ¿eh? Pues sí, sí. porque si no, no vale. Si no hay intimidad sí, o no hay confianza, realidad, pues no... O compromiso pues no lo y los unos a los otros. Y además, ¿para qué estamos discutiendo siempre? Si nosotras éramos uno. Si éramos el amor, es que no tiene sentido. que somos todas, ¿no? Venga, pues nos volvemos a juntar. Oye, pues estaba, estaba yo pensando, eso de la historia de Marta que has contado, sí. a mí me ha gustado mucho. He visto que tenía un bote para guardar besos. Claro, yo también. ¿Ah, sí? ¿Tienes uno? No. No, vosotros tenéis un bote para besos. ¡No! Pues no puede ser eso. si ¿Sí quieres los el mío. Por favor. ¿Dónde está? Oye, eh, a mi hermana ¿Ah? se la que ¿Dónde está? ¿Ahora <risa> mismo? Pero, no. ¡Oh! Ay! ¡Madre mía! ¿Lo ¿sí has guardado? ¡Hola! ¿Sí? Bueno. pero la mía tiene un guardián de los besos, para que nadie me los robe, ah, vale, porque vale, es que vale. hay algunos que les vale, gustan no vale. mucho los besos, los besos de los demás, además. Bueno, entonces igual podemos hacer alguna caja para guardar besos aquí, ¿no? ¿Quién quiere una caja de besos? ¡Yo! <risa> Oye, ¿podemos guardar besos de todo tipo? Sí. ¡Claro! ¿Todos los besos de la gana? ¡Claro! ¡Claro, Y cuando pues, bueno. estemos tristes de pues no podemos abrir la caja y llenos de besos. ¡Claro! Y caen los abrazos. ¡Hombre! ¿Sí? ¡Pues hacemos cajas! ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere sí, una caja de besos? ¡Yo! ¿Hacer sus la propia, propia, caja, pues usted, caja de ¿Te ¿Te ¿Sí? ¡Yo sí. sí. también! Venga. Lo único, lo único. Perdón, ahora hago yo de aquí. Siempre me toca a mí ser un poco la... Eh... Nos habéis sorprendido con tantísima gente. ¡Gracias, no gracias por tantos Tanto ni de churros sábado por la mañana, así que muchas gracias por venir, pero no tenemos cajas para tantos. Entonces, los que seáis hermanos, si os podéis hacer una para llevaros en familia, pues... La bueno, caja de besos de, de la familia. Podéis guardar los besos todo. juntos, eso, claro. ¿Vale? ¿pueden? Venga, pues vamos allá.